No sea mentiroso, mayo. El vecino vino a decirme que su merced se le orinó en el triciclo del niño. Eso no se hace, papito. Y usted, cumbia, su merced quedó de encargada de que el chato no ladre tanto porque es que no ve que yo tengo problemas con los vecinos. ¿Qué pasó, mamita No, señor. ¿En qué idioma quiere que les hable? No, no, no, no, no. Me habla uno por uno. A ver, Lluvia, su merced tiene la palabra, se le escucha. Los perros y gatos acogidos en el núcleo familiar traen beneficios emocionales a sus compañeros humanos. Pero también, cuando su tenencia es inadecuada, son causa de conflictos sociales o víctimas de maltrato. Sobrepoblación, abandono, animales envenenados y atropellados, dispersión de basuras, contaminación, ruido excesivo, agresiones... Contagio de enfermedades y eutanasias masivas son problemas que afectan a los animales de compañía y a la comunidad humana. Por eso, si quiere evitar conflictos con sus vecinos y proteger de agresiones a perros y gatos, es vital que asuma una tenencia responsable. A ver Apache, papito, ¿Su Mercedes es el líder, sí o no? ¿Quién? ¿Yo? Ah, oh, no, ¿qué tal? Aparte de que entonces yo les compro la comida, las vacunas, los cuido, ¿entonces yo los tengo que educar? Pues sí, ¿no? O sea que yo soy la líder. ¿Sí? Los animales de compañía solo tienen derecho. Los deberes son de sus custodios. Algunos deberes de la tenencia responsable son educar de manera amable sin violentar la naturaleza del animal, satisfacer sus necesidades de alimentación, espacio adecuado, higiene, cuidados veterinarios y cariño. Darle recreación al aire libre, haciendo uso de trailla y bozal si es obligatorio o necesario. Siempre bajo custodia y sin olvidar recoger sus excrementos. Hacer enriquecimiento ambiental en el hogar y no permitir que deambule fuera. Identificarlo, esterilizarlo y jamás abandonarlo. Si usted es un custodio responsable, tiene derecho a vivir con animales de compañía y ser respetado por quienes no simpatizan con ellos. A la orden, habla con Lucero, la líder de la manada. Buenas, es que quiero adaptar un perro, pero que ya esté educado, que no bote pelo, que sepa dónde orinar y que se quede donde uno lo deje. Es que no tengo tiempo para dedicarle. Mi señora, su merced sabe dónde puede conseguir esos perros, ahí en la tienda de las porcelanas chinas. Su merced los deja en cualquier mueble ese perro y ahí se le queda. Ya tan pendeja. Los animales no son cosas, son seres que sienten, y por eso debemos respetarlos y protegerlos.